Hola a todos y bienvenidos. Somos Ecoinformática, una web y un canal de vídeos que ocupamos un pequeño rincón de internet. Contamos con información variada y orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieres saber más, únetenos y no olvides suscribirte.